Nosotros, eh, estamos trabajando en la escuela número 13, Lucio Correa Morales, una escuela que queda a 15 kilómetros de la ciudad de Gualeguay. Es una escuela que está sobre la ruta y que tiene sus alumnos, la mayoría, dentro de los campos. Eh, ¿Por qué hago esta salvedad? Porque los días de lluvia son los alumnos los que no pueden llegar a las escuelas, no el maestro. Eh, el acceso es muy difícil y sí lo hacen los chicos que vienen de la ciudad porque también incorporan. Esto hace que nosotros tengamos la posibilidad de usar otro tipo de elementos. La tecnología nos ha ayudado muchísimo. Eh, el hecho de no estar presente en, en las aulas, sí lo están desde su casa y están participando en actividades de la escuela. Esto gracias a que la tecnología también llegó a cada hogar y gracias a Dios nosotros, nuestros alumnos tienen tecnología, tienen internet en los lugares donde viven y los días que no pueden asistir a la escuela eh, el WhatsApp o la comunicación vía WhatsApp o vía eh, llamadas de WhatsApp nosotros la, la usamos para poder darle continuidad a la enseñanza. Nosotros eh, estuvimos participando hace muy poco de un encuentro que se hizo eh, en una escuela de la ciudad. Eh, en ese caso no estuve presente yo, pero sí mandé delegación de dos alumnos. Eh, ellos trabajaron con distintos tipos de programas. Esos programas, eh, los chicos lo aprendieron y luego fueron agentes multiplicadores en la escuela. Eh, esos programas fue lo que trajo entusiasmo. A partir de ahí eh, desarrollamos actividades de lectura y escritura en la escuela, algo que cuesta mucho, el leer y el escribir más todavía. Eh, entonces eh, nos pusimos a pensar qué cosas podrían gustarles a ellos para poder incorporarlo a la enseñanza y que la lectura y escritura sea mucho más agradable y guste más. Ellos trabajaron eh, la escritura en primer ciclo de cuentos, cuentos cortos. Hubo mucho tiempo de lectura, de grabado, en las negros. De, de distintos cuentos leídos por ellos, de vuelta a escucharlos para poder corregir la lectura, la articulación de las palabras, el, la, el tono de voz con que leo, la entonación que realizo. Bueno, y después ellos mismos crearon su propio cuento y armaron el cuento digital. Lo compartieron entre todos, esto lleva consigo un periodo de corrección, y ahí volvemos otra vez a lo que decía al principio cómo hacemos para que el chico que no puede estar en la escuela pueda tener la corrección en tiempo y forma entonces usábamos el, el texto de Word eh, hacíamos las correcciones que el programa nos permite ellos eran una ida y vuelta de ese material hasta que esos tiempos que yo no podía ir a la escuela lo aprovechábamos para hacer todo tipo de corrección. Cuando ellos volvían a la escuela eh, lo poníamos en, en práctica en cuanto a cómo lo podíamos aplicar. En primer ciclo usaron el PowerPoint. Eh, ellos tuvieron que volver a leer, volver a escribir, insertar imágenes, eh, darle forma, eh, compaginar todo ese cuento e introducir hasta música. En el segundo ciclo trabajamos la leyenda, eh, hicimos el mismo proceso de lectura, escritura, vuelta a escribir, vuelta a leer y ellos eh, aplicaron el programa Scratch. El programa Scratch le permite hacer una animación de ya sea una secuencia, ya sea una parte del, del trabajo, del cuento, en este caso la leyenda la idearon ellos, la crearon ellos y fue muy cortita, fue, fue muy fácil armarla pero para que pudieran participar todos cada uno hizo, tomó una parte de esa leyenda y armó su propio Scratch eh, o su propio espacio en ese programa eh, y mmm, lo hicieron con una igual separados eh, luego trataron de unir todo eso eh, lo interesante fue que, no fue una consigna, sino que partió de ellos el hecho de poder incorporar escritura, eh, incorporación de, eh, de globos de diálogo, eh, incorporación de lecturas grabadas. O sea, todo lo que habían hecho en, en las anteriores actividades están puestas todas en esta, en esta sola actividad y, y uno ahí... Como docente descubre que a veces creemos que algo que se olvidó se pone en práctica en el año.